De niño, no sé qué, va, tú siempre nos tienes con el corazón en la boca. Y yo, Mamá, tú vas a ver? esto me gusta a mí, más que comer. Carro, carro 54.300. Carro 54.54.300. Cinco cuatro, cinco cuatro, sí, Mi nombre es Arnaldo Lázaro Álvarez, miembro de, de Geo de la Gana, Grupo Especializado de Operaciones Socorro. activaron a, la, a las 6 de la mañana. Hacía falta venir para acá ayudarme a La operación de nosotros y 45 minutos digamos Yo soy el, el que está encargado del puesto de mando y logístico, estoy haciendo las dos funciones. A ver, recibir información y transmitir información. Las comunicaciones en el terreno. Usted, usted, usted se comunica con los que están allá adentro ahora. Correcto, con los que están adentro, con los que están descansando, con los que están en la guagua, con el grupo que está también con las ambulancias. Y del equipo que está adentro ahora, ¿hay alguna novedad de lo que de Hasta lo que... ahora no, hasta ahora eh, están haciendo... Arro 42. 6 Están haciendo operaciones adentro, es decir, búsqueda. Eh, los turnos están relevando cada dos horas, porque adentro dos, hay dos grupos, ¿me entiendes? Cada uno trabaja una hora. O media hora cada uno, así. Están trabajando y descansando. Es un trabajo oficial, ¿no? No es que sea voluntario. No, son voluntario. ¿Es voluntario? No, voluntario. Nosotros trabajamos en la Dirección Provincial de Salud. En otros cargos, Yo ¿eh? trabajo en mantenimiento. Chapeando, haciendo lo no, no, no, no, no, <risa> Pero bueno, esto, como que pertenecemos a Salud, llevo 30 años en la cruz Empecé con 16 años. Has pasado de todo, ¿no? Pero, de todo, de todo. Estuve en el primer avión, en el segundo. sanador, inundaciones costeras, Wismas, esto lo otro. Bueno, a pesar de todo, soy jefe de operación en el municipio de Plaza de la Revolución. ¿Y los niños que ya tienen? El mayor tiene 19, la que le sigue tiene 11. El otro tiene nueve y la más chiquitica tiene cinco. Estando en el zaradoa, yo tuve que pedir permiso a mi jefa de dos horas porque estaba renante, como el Zaratoa empezó un viernes, sí. nos quedamos viernes, sábado, domingo, el lunes. Si mi niña me vio por el televisor varias veces, en entrevista por, por, por las redes y me vio varias veces pero ella quería verme físicamente, ¿me entiendes? Si no, no iba al círculo. Y entonces me llaman, me comunican y me dicen, oye, tiene que venir para acá si no no quiere ir al círculo. Y cuando llegué, llegué temprano, salí a las cinco y pico, llegué a las seis y media a la casa, y, y a las siete estaba lista me dijo, papá, no te quites el uniforme. Vamos, a ir para el círculo. Y me cogió la manito, para que fuera vestido escuela, de... y, y no te quites el casco, papá. Y ahí boronda con su papá al lado, y papá rescatista de la Cruz Roja. En el círculo de no sé qué. Entonces, como ella no pronuncia en la palabra, decía, y está en el Toa Toa, nosotros sabemos que llegamos aquí a la escena y no nos vamos aquí hasta que no se termine el evento.